rodeada de un sinfín de arena que se extiende hasta donde puedes ver. La roca es gris, marrón y negro. Tiene matas de musgo aquí y allá y alguna flor ocasional. Observa bien la roca. ¿De qué forma es? ¿Puedes ver algún grabado o dibujo en la roca? ¿Hay animales en la roca o tal vez algún nido de pájaros? Al observar la roca, sientes la increíble fortaleza que posee. Pase lo que pase, la roca no se moverá. A pesar de los truenos y relámpagos, terremotos o tormentas de nieve la roca permanecerá aquí en su lugar inquebrantable y completamente confiable ahora imagina la fortaleza de la roca fluyendo hacia ti tu mente y tu cuerpo se llenan de una gran fortaleza Cuando lo sientas conveniente, comienza a sentir tu cuerpo nuevamente y abre los ojos. Permanecerás sintiendo fortaleza interna y confianza.